Hola, lindo día. Hoy quiero que hablemos de los cuerpos constitutivos del ser humano, tanto como se ha visualizado en la historia del ser humano, como también lo ve la antroposofía. Pues bien, antiguamente para el ser humano el hombre era un ser trimembrado, es decir, tenía un cuerpo, un alma y un espíritu hasta el 869 d.C., en el cual el concilio de la Iglesia Católica dictaminó que el ser humano era un ser binario, es decir, tenía solamente un cuerpo físico y un cuerpo anímico, y para conectar con su cuerpo espiritual debía estar vinculado con la Iglesia Católica y por tanto ser bautizado. ¿Cuál era el objetivo de esto? Dominar, por una parte, a la humanidad y, por otra parte, no permitir que la humanidad se vinculara con su libertad crística. Pues bien, Rudolf Steiner, el padre de la antroposofía, nos revincula con este conocimiento de los cuerpos conformativos. Muchas veces hablamos de trimembración y otras veces hablamos de cuatrimembración. Esto puede traer a confusión si no entendemos bien de qué estamos hablando. Por lo tanto, cuando hablamos de una trimembración, estamos hablando de que el ser humano posee un cuerpo físico, un cuerpo anímico y un cuerpo espiritual. Cuando hablamos de de cuatrimembración estamos hablando de estos mismos cuerpos, pero el cuerpo físico lo subdividimos en cuerpo físico, que compartimos con los minerales, cuerpo etérico o vital, que compartimos con los vegetales, cuerpo anímico o de ánima, que compartimos con los animales, y el cuerpo espiritual o yo, que es el cuerpo que nos vincula también con nuestra biografía, nuestras misiones y nuestros guías espirituales. Por lo tanto, si solamente evaluamos al ser humano como un cuerpo físico pretendiendo separarlo de los otros cuerpos, siempre tendremos falta de información al evaluar o apoyar a esta persona. Para la antroposofía, el, cuer el cuerpo espiritual, el cuerpo anímico, el cuerpo etérico y el cuerpo físico están vinculados y son tan importantes tanto para la evolución, guía y estudio de cada individuo. Y es esta la gran diferencia. El poder Vincularnos con nuestro espíritu, que somos un ser independiente con misiones y visiones, es también lo que nos da las fortalezas para cumplir nuestra misión y también para afrontar nuestras leyes de karma y de dharma. Un gran abrazo.